Hola mis Curlis, bienvenidos a este nuevo video de Curly Manga, yo soy Carmen Mange y este es vuestro canal, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo que es tener hijos eh, con más de, digamos, más de 40 años, ¿vale? Porque eh, tener hijos a los 40 no es, a ver, no es lo normal, generalmente pues la gente empieza a tener hijos con 25, 30, ¿sabes? Pero a mí este vídeo, la verdad es que... El hecho de que Naomi me comunicara que había sido madre a los 51 casi ha hecho que hiciera este vídeo. Así que, si quieres saber lo que pienso sobre esto de tener hijos con una edad tardía, <risa> pues sigue viendo este vídeo. Bienvenidos. <risa> Bienvenidas y bienvenidos. De acuerdo, mira, eh, en la raza negra. No voy a generalizar, bueno, eh, prácticamente la mayoría de las mujeres negras, eh, sobre todo eh, de origen africano, suelen tener hijos muy pronto y paren hasta bastante eh, tarde, ¿de acuerdo? Suelen tener bastantes hijos. Antes, ahora no, porque las nuevas generaciones tenemos otra forma de pensar o incluso, bueno, yo ya no estoy en la nueva generación, pero las que vienen detrás de mí tienen otra forma de pensar. Pero no es muy normal que en lo que es en nuestra comunidad que una mujer empiece a tener hijos a los 50. Lo que sí que es normal es que a mujer ya empiece a tener hijos eh, desde muy joven y que hasta los 50 pues tenga hijos, ¿vale? Pero no, no tener hijos. De hecho, eh, yo cuando estoy, por ejemplo, en mi país de origen, a mí eh, se me criticaba porque yo no tenía hijos y me preguntaban si yo estaba enferma, como si el no tener hijos te convirtiera en una persona anormal, ¿vale? <risa> Lo cual me parece absurdo porque tener hijos tiene que ser una elección, una lección hecha con cabeza, no solo con el corazón, porque los niños hay que darles de comer, los niños hay que darles un techo, hay que vestirles, hay que darles una educación y un futuro, ¿vale? A mí no me vale esa frase que muchas veces yo he escuchado, que los hijos los cría Dios, Perdóname, Dios no va a la oficina, Dios no va a trabajar, Dios no siente frío y Dios no sabe que el niño tiene que comer, ¿ok? Entonces los hijos los tiene que criar el ser humano que los tiene, ¿vale? Si no, lo que estamos haciendo es echar personas al mundo para que sean devorados por otros depredadores, ¿no? Porque hay muchos depredadores que están esperando a animalitos desvalidos para poder aprovecharse ellos y devorarlos hasta que no les quedan ni siquiera los huesos. Hay muchos. Entonces, yo creo que la decisión de Naomi es una decisión bastante acertada porque ella tiene hijos cuando ella se ha sentido capacitada para ser madre, ¿de acuerdo? Porque no es una cuestión de que la mucha gente pensará, pero esta mujer con el dinero que tiene, con el poder que tiene, ¿cómo es que no tiene hijos? Porque no es una cuestión de dinero, porque si fuera una cuestión de dinero, no habría eh, gente con dinero cuyos hijos están prácticamente oídos de la cabeza o se suicidan o tienen problemas de droga.